Yo tengo, no sé si soy muy ingenua o muy soñadora, pero, pero creo que hoy día nuestro desafío debería estar concentrado en dos cosas. Uno, eh, ser capaces, eh, y lo digo porque Manuel tiene un rol ahí en la comisión eh, de presupuesto, igual que yo y soy parte de la mixta, ser capaces de eh, prepararnos para la discusión presupuestaria, Carlos y José, eh, Manuel, desde ahora, Manuel Gajardo, desde ahora, o sea... Eh, levantar los temas que nosotros creemos que deberían ser el foco de la discusión presupuestaria eh, y dos eh, yo no creo que la posibilidad de un cambio real en nuestro país eh, sea posible con una sola parte o una sola mirada, o sea o somos capaces de invitar eh, a las distintas fuerzas políticas del país sociales del país a construir un, un ¿Una nueva mirada al desarrollo o vamos a mantener esta pugna de unos y otros eh, que no nos va a permitir avanzar? Eh, y yo creo que hay que hacer la invitación y sacarlos al pizarrón. Es como lo que ha pasado ahora con, con el tema de, eh, del 10%, ¿no? Eh, esta discusión del 10%, más allá del 10% lo que ha permitido instalar, y yo felicito a los diputados, lo que ha permitido instalar es eh, los datos, cifras y ha permitido desnudar el sistema. O sea, cuando uno mira, a ver si tengo acá, se llevaron mi, mi papelito. Ah, no, acá está. Cuando uno mira, eh, y esto lo publica hoy día el Mercurio, no es no, para quién eh, que puedan acusarnos ¿cierto? de un lado del, del, de las miradas políticas del país, a lo mejor podríamos acusarlo del otro lado, pero el Mercurio publica hoy día... Eh, ¿Cuántos son los ahorros que tienen los hombres y mujeres eh, por tramo de ahorro? Eh, y la verdad es que tú ves que el 41% APP de los ahorrantes tienen menos de 10 millones de pesos. Esa es la realidad. Esa es la cruda y brutal realidad. Entonces, más allá del 10%, eh, lo que esta discusión nos permite es hablar sobre... Eh, el tema de fondo y yo creo, y Alexis lo preguntaba qué pasa con la reforma está se reanudó Alexis, la discusión esta semana en el Congreso eh, pero, y yo he sido súper crítica esa reforma eh, y esta es una de las razones por la... yo tuve dos razones para irme del gobierno de la Presidenta Bachelet esta y eh, el tema del reajuste del sector público no vamos a recordar qué es lo que pasó ese año ¿ya? Eh, entonces eh, si nosotros no somos capaces de meternos en qué es lo que pasa con la administración del 10% de la cotización de los trabajadores y cómo se calcula la pensión de ese 10%, la verdad es que discutir sobre el 6 adicional eh, es un chiste. Y perdonen que sea cruda en, en mi análisis, porque hoy día lo que están haciendo, y lo he dicho muchas veces, es robarle a los trabajadores. O sea, la famosa comisión de intermediación, cobrada desde 2002 en, en adelante, ha significado 5.300 millones de dólares que ha salido de las cuentas de los ahorrantes, de sus fondos. Eh, la forma en que se calcula la tasa de interés técnico del retiro programado en el sistema hace que las pensiones sean entre un 20% y un 80% más bajas que lo que debieran ser y que favorezca que los cotizantes se vayan a la compañía de seguro que son las dueñas de cinco de las siete AFP. Entonces, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad para sacar al pizarrón a la otra mitad del país o del tercio del país, creo que desaprovechamos una oportunidad. Si queremos de verdad construir un modelo de desarrollo distinto, tenemos que sacar al pizarrón a eh, las partes. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Lo más triste de la discusión del 10% es que gente nuestra, gente nuestra, se presta para bailar al ritmo de los grandes intereses económicos del país. Hoy día, en datos, no sé si ustedes saben, pero eh, de los fondos de pensiones, el 40% los maneja el Estado, el fisco. ¿Y saben qué rentabilidad le da a los trabajadores? Un 2%. 2%. Entonces, los mexicanos dirían, no me chingues, ¿de qué estamos hablando? Y si tú vas a un banco a pedir un crédito para sobrevivir, ¿a cuánto te lo cobran? No te lo cobran a la rentabilidad que te dan tus fondos. Te lo cobran tres veces más que eso. Entonces yo creo, de verdad, y es mi convicción, a lo mejor, insisto, soy un poco ingenuo, creo que eh, si nosotros hiciéramos bien el trabajo si Manuel cambiáramos el lenguaje porque oh, eh, el lenguaje crea realidad entonces nos empiezan a acusar de que nosotros lo que queremos es hacernos del botín y no sé qué y cambiamos el lenguaje pongamos un lenguaje que les gusta a ellos más tranquilo eh, pero pongamos los datos, las cifras eh, abordemos esta discusión desde eh, lo que los países que son referentes están haciendo, hoy día la noticia con la que nos despertamos, ¿cuál fue? Que los mercados se habían desplomado. Mercados, la bolsa nacional, ¿sí o no? La, la bolsa local. Bueno, no cayó tanto más que lo que cayeron las bolsas en el mundo. Y nos tragamos el cuento de que esto había sido terrible. Mentira. Se movieron igual que como se movieron en todo el mundo. No tiene que ver con lo que ustedes hicieron en la Cámara de Diputados ayer. Y eh, cuando uno mira los datos, lo que significa en el mercado el retirar este 10%, la verdad es que no es nada del otro mundo. Y si se hiciera además en tres meses, 60 días hábiles, la verdad es que es absolutamente manejable. Y yo no soy economista, soy una simple abogada. Pero creo que no nos pueden vender el cuco de que aquí estamos... Miren, cuando legislamos la reforma laboral, que fue una simple reforma a la negociación colectiva, aquí el país se iba a acabar. Cuando reforma, hicimos la reforma tributaria, el país se iba a la cresta. Cuando se hizo el royalty, lo mismo. Y no pasó nada de eso. Entonces, pongamos los argumentos, tenemos buenos técnicos, tenemos buenos cuadros, pero invitemos a la derecha a conversar en torno a un nuevo modelo de desarrollo. Si aquí, oye, ejemplos, hay muchos. ¿Qué pasó en el Reino Unido? ¿Por qué el Brexit? Porque dejaron fuera un montón de gente que se quedó atrás. Que se quedó atrás. ¿Por qué la gente se manifestó, y yo estoy en contra de la violencia, y la voy a condenar siempre, pero ¿por qué la gente se manifestó en octubre? Porque se cansó. Porque la dejamos fuera. Y porque tú tienes razón, no sé si lo dijo José, Carlos o Manuel, o alguno de mis colegas diputados. Algunos se olvidaron de lo que vive la gente en el día a día cómo se machuca, se saca la cresta para salir adelante y eso incluye también a los funcionarios públicos entonces yo de verdad siento y, y creo que tenemos una tremenda, tremenda oportunidad pero eso supone también eh, hacer un ejercicio de lenguaje, de ponernos en el lugar del otro, de enfrentar sus temores y sus fantasmas porque están llenos de temores y fantasmas eh, y convencerlos de que si no hacemos algo la verdad es que los fantasmas no tienen que ver con nosotros, con la centro izquierda. Tienen que ver con lo que ellos han hecho en la centro izquierda. Eso.